Como lo prometimos a final del año pasado, precisamente nos despedíamos del 2022 prometiendo reencontrarnos y así es, retomamos en este 2023 y reiniciamos esta propuesta, una más, desde el canal Ver TV, Nuestros Pueblos, Nuestros Barrios. Como siempre, desde la ciudad de Venado Tuerto, en el barrio Bernardino Rivadavia, al sur de la provincia de Santa Fe, en el Departamento General López. Y desde aquí, como siempre, recorreremos las diferentes zonas de la ciudad de Venado Tuerto, pero también visitaremos diferentes localidades, pueblos o ciudades, e incluso también sumaremos kilómetros al recorrer diferentes rutas. Pero para que esto suceda, antes, les agradecemos a ustedes por seguir acompañándonos. Les deseamos un buen 2023 y agradecemos, como siempre, a nuestros compañeros que hacen posible también este encuentro, cada uno desde sus lugares laborales y es por esto que también ya mismo compartimos la presentación de este programa. A través de los diferentes programas siempre intentamos compartir buenas noticias o los mejores aspectos de la realidad, pero desde ya hay algunos que debemos también informarlos y nos gustaría poder estar mencionando cómo se da la actividad en la región para aquellos que gustan de la disciplina de la pesca, o también para aquellos que les gusta acercarse a las diferentes lagunas, espejos de agua que en nuestra región, aquí en el sur, sur de Santa Fe, están presentes. Y permiten la realización de diferentes actividades y deportes acuáticos entre diferentes propuestas. Pero lamentablemente vamos desde otro aspecto y vamos a escuchar a una de las personas que en la ciudad de Venado Tuerto tiene un comercio que brinda las herramientas para aquellos que gustan de la pesca y que también practica dicha disciplina. Y de esta manera nos vamos a ir con la información hacia la ciudad de Villa Cañas, ya que en los últimos días se conocía la situación de que aparecieron miles de peces muertos y esto se da a raíz también de la sequía, de la falta de lluvia, que desde hace tantos meses, desde el año pasado, desde el 2022, se viene registrando. Esto realmente, lo que pasó esta semana en el balneario de Villa Cañás, lo digo que vos bien decías, eh, Suele pasar todos los años, eh, pero no a este punto, ¿sí? Eh, pasa que venimos ya de baño varios años, eh, faltos de agua, y bueno, te darás cuenta, no solo Villa Cañas, ¿sí? Que quedaron solos las lagunas grandes, ha eh, caminado mismo la laguna que nosotros llamamos el shopping, atrás del, del club de tiro, también se secó, estuve yo el sábado anterior, y también mortonada de pescado, y hoy por hoy seca directamente. Eh, Puntualmente sí, es la zona en general, en general. Hoy por hoy eh, no tenemos una laguna para ir acá alrededor, está todo seco directamente, no, no hay agua, así que la temporada de verano acá en Menado lo que es lucha, la pesca que hacíamos todos los días, eh, lamentablemente no la tenemos hoy por hoy, tenemos que viajar a hacer kilómetros a Laguna de Picasa, a Dios de Alvear, a el Elvesia, a Canal el Córdoba, o bueno, como yo, estuve el miércoles pescando en el río, en Paraná. Claro. El Paraná está bueno de agua, así que bueno, es la opción que tenemos para ir a pescar hoy por hoy. Uh -huh. eh, Melincué, Teodelina, Delina, de cómo están? Están todas en las mismas condiciones. Casualmente la semana anterior apareció una foto también por internet eh, de un satélite mostrando Melincué 2017, Melincué eh, 2022. Y sí, no, es increíble, increíble lo que bajó. Fueron cuatro o cinco años llovedores que se inundó todo y hoy venimos de cuatro o cinco años de seca, que bueno, afecta directamente, no solo a nosotros los pescadores, afecta directamente al campo también en general. Nosotros venimos con la situación como el país, yo sinceramente los productos tengo en su mayoría en la lista en dólares con una cotización, ¿viste? Pero el tema nada, yo invertí muchísimo para la temporada de verano, bueno, gracias a Dios tengo clientes de Pacho afuera. Vendo equipos para pescar en la costa, en el mar, eh, para el río. O sea que me vengo defendiendo con eso sinceramente. Que me falta el grueso. Como en invierno tuve la temporada de pejerrey por ejemplo. En la Picasso la temporada de pejerrey fue muy buena. Uh -huh. Bárbaro. La temporada de verano lamentablemente este año eh, en Venado está perdida digamos ya. No, sinceramente esta laguna se secó directamente. La de atrás del club de tiro. O sea que no quedó un pescado. El Hinojo calculo que va a correr la misma suerte. El Bañario de Villacañez, si no llueve en los próximos 15 días, eh, también. Y bueno, pero es, sí, es falta de agua. Siempre pasa lo mismo, no a esta magnitud, pero siempre que llueve, viste, es vida. O sea, se renueva todo. Como siempre, a través de este programa hacemos un resumen de lo sucedido en los últimos días. Y ahora vamos con otro tema. Muchas personas tienen la posibilidad, quizás, de salir de viaje recorriendo muchos o pocos kilómetros, pero en fin... De salir de sus lugares donde habitan y poder refrescar y turistear algunos días. Pero para esto debemos encontrar también la seguridad para el que tiene la posibilidad de movilizarse en un vehículo propio y tener en cuenta las diferentes recomendaciones en lo que hay que prestar atención. Y siempre está bueno hacerlo con un profesional. Por eso el VerTV consultó a un mecánico qué es lo que hay que revisar, dónde hay que observar en cada uno de los vehículos y también nos permite ya ir teniendo en cuenta. Qué costos se tienen que considerar a la hora de proyectar encaminar un viaje y de esta manera hacerlo a través de un vehículo propio. Mira, tema costo para la salida de la ruta hoy. Hablando de un de un automóvil, ¿no es cierto? Eh, mediano. Ya si hablamos de una camioneta o algo más, bueno, pero vamos a hablar tirar número de un eh, automóvil. Hoy tenés para salir a la ruta, o sea, porque vos tenés que tener en cuenta que te para, necesitas BTV. A la hora que necesitas la BTV, obviamente que el auto está en condiciones, ¿no es cierto? Sí, con el tema luces, frenos. Exacto, ya repasaste todo eso. Eh, una repasada de eso, de revisar freno y si tuviste que cambiar pastilla, todo eso, no te salvas de 10, 15 mil pesos. Un cambio de aceite y filtro, estamos hablando de lo mismo, unos 15 mil pesos, con un aceite, y un semisintético. Después está quien lo hace con un poquito más económico y uno con un poco más caro. En la camioneta tenés que tirarle casi al doble. Y un poco más, ¿no es cierto? Hoy tenemos mucha gama de vehículos. O sea, eh, vos tenés que tener en cuenta que una Amaro, una Toyota, todo eso, todo eso va con aceite sintético. No puede usar nada. Y hoy un bidón de aceite sintético vale 35 mil pesos, 30. <risa> eh, así que bueno, pero. Y una alineación y balanceo tenés 7, 8 mil pesos. O sea, tenés que rondar. Con 25 o 30 mil pesos para una repasada, para decir, salgo a la ruta... Tranquilo, puedo Tranquilo. llegar y volver. No nos vamos a la parte de decir, bueno, que tenga que siempre y cuando tengas en cuenta los kilómetros que ya tenga hecha la distribución. Si sí. vos me decís, estoy en los 50 mil kilómetros y te vais de viaje, bueno, reza. <risa> eh, pero, ¿qué te iba a decir? El tema es eso. Eh, el gasto del mantenimiento diario, cambia aceite, filtro, rotación, ¿qué es lo que se le hace cada 10 mil kilómetros al vehículo? Aceite y filtro, rotación, balanceo y controlada los frenos. Ya si entras en reparación, tenés que gastar y hablar de otro número. ¿no? A la hora de reparación, sí. Eh, supongamos, hoy un corsito, una distribución de un Corsa con mano de obra y repuesto y refrigerante, te gastás 45 mil pesos. Un Corsa, un Gold Tren, hablo de eso. Ya te va un Fiesta, un Focus, tenés que hablar con 70, 80 mil pesos. O sea, son, según los vehículos, los números. O sea... Eh, varía mucho de, de, de, de autos a autos, de marca a marca, o sea, porque sea un auto, a veces no estamos hablando que si ah, tengo un auto, gasto eso, no, todo depende de la gama del vehículo también. ¿Eh? El mantenimiento, hablando de un mantenimiento básico, y normal que se le hace al vehículo, como te vuelvo a repetir, cada 10.000 kilómetros, algunos lo estiran un poquito más, 12, 13.000 kilómetros, bueno, eh, todo depende del bolsillo. Es lo que yo, yo la clientela mía acá que tengo, gracias a Dios, de tantos años, se suman siempre gente, eh, los tengo cortito con el tema del mantenimiento, o sea, el vehículo es una familia más. Eh, a la hora del seguro, del mantenimiento, todo es una familia más. Y, y bueno, y después eh, es, es mantenerlo, mantenerlo y mantenerlo tiene su costo. Otra de las actividades que permite esta temporada y que es esperada por muchas de las personas, desde quienes las coordinan, quienes guían estas actividades, pero también quienes la disfrutan, y tienen que ver con las actividades de verano, con las diferentes propuestas de colonias, ya que hay muchas que se desarrollan con un objetivo recreativo, artístico, cultural, pero también está siempre la posibilidad de acceder y sumergirse, y con esta información los invitamos a refrescarse, en los diferentes natatorios, en las distintas piletas que disponen los clubes, como así también los espacios públicos que muchas veces están presentes en los parques. Y en este caso nos vamos a ir con la información a la ciudad de Rufino porque alrededor de 500 niños se hicieron presentes en la inauguración y en el primer día de este inicio de colonias en la ciudad del sur de Santa Fe, en el Parque Ángel Bulgeroni. Sorprendido porque siempre el primer día generalmente no vienen todos eh, bueno, este año tenemos más de 500 chicos eh, que han ingresado a la colonia así que bueno, la verdad que estamos muy contentos Sí, sí, la verdad que este año ya el parque no está en obras así que vamos a aprovechar eh, y a disfrutar de, del parque hermoso que tenemos ¿Qué tipo de actividades van a estar haciendo a lo largo de, de todo este mes de enero? Mirá, eh, está dividido en actividades recreativas, actividades deportivas en eso incluye la natación, eh, le damos hincapié al que el chico aprenda a, a nadar, a flotar, a que pierda el miedo al agua, sobre todo los más chiquitos. Eh, después tenemos eh, actividad de primeros auxilios con los bomberos, eh, eso va a ser durante todo el mes, no, no es que sea hoy. Eh, actividad de cocinas rústicas, actividades campamentiles, eh, bueno, tenemos un montón, de juegos, grandes juegos, tenemos eh, búsqueda del tesoro, bueno, la verdad que tenemos un montón de actividades, ojalá que el tiempo nos acompañe, eh, porque el año pasado no, no, no llovió y bueno, Ajá. se tuvo que cerrar. Eh, esperemos que nos acompañe el, el, el clima porque hay un, un mes solamente y tenemos muchas actividades, así que bueno. Tengo entre tres y cuatro profesores por grupo eh, debido a la gran cantidad de chicos que, que tengo anotado. Eh, sí, la verdad que no, no, nunca me siento solo, como podrás, habrás podido ver que, que están los funcionarios acompañándome. Siempre estamos en estamos un grupo muy unido, la verdad que estoy muy contento y... Y me deja tranquilo eso también. Este, y los profes, bueno, la verdad que son todos profesores de educación física, que eso es para resaltar también porque el año pasado también eh, fueron profesores así que la colonia salió muy muy bien y con respecto al juego la verdad eh, vamos a hacer igual que como hacemos con, con la entrada de la pileta uh -huh. es, un, es un sistema de rotación que le llamamos mientras un grupo esté trabajando en, la, en una cancha de fútbol o en el parque otro grupo va a estar en pileta y el otro en el, en el juego eh, así lo vamos a ir rotando acá para que todos puedan disfrutarlo también de, de tercera edad vienen todos los días a las 9 bueno ya los ha podido ver es un grupo reducido pero bueno, bueno, esperemos que se sumen más. Y la colonia de discapacidad, tres veces por semana, de 11 de la mañana a, a una. Perfecto. Mucha gente ingresó a la pileta, y la verdad que muy contento. Eh, bueno, el, este año el agua está en perfectas condiciones. Este, le of, Ahora le ofrecemos un sistema, bueno, le ofrecemos la sombrilla, que está muy conforme también la gente. Uh -huh. Así que bueno, hasta ahora quejas no tuve y todas viste, son palabras de agradecimiento y, y de felicitaciones. Así que viene bien. Y como siempre debemos entender, considerar que el presente está unido al pasado, pero también el futuro. Y nos vamos a ir a través de la historia porque en los últimos días desde la localidad de El Hortondo manifestaron que les pertenecería también ser cuna de la Marcha San Lorenzo, en este caso autoría de Cayetano Silva. Y es así que el Ver TV fue a consultar a un historiador venadense, hablamos de Roberto Landaburu, quien brindó sus argumentos, justificaciones y reforzó la idea de que la Marcha San Lorenzo es creada y totalmente venadense. En los últimos días también fueron surgiendo diferentes testimonios a través de distintas entrevistas, incluso desde el director de la banda municipal Cayetano Silva Ezequiel Fernández, desde la Secretaría de Territorialidad y Desarrollo Cultural, entre tantas otras instituciones e entidades que llevan el nombre de diferentes próceres e historiadores y tienen que ver también con el eje histórico. Pero en esta oportunidad vamos a escuchar a Roberto Landaburu, quien repasa diferentes aspectos que hacen que la Marcha San Lorenzo siga siendo venadense y esto se siga reafirmando. Y me sorprende porque siempre fue Cayetano Silva el, el autor de la Marcha San Lorenzo en venado Tuerto. Ahora surge el ortondo con una versión que yo la escuché hace mucho tiempo de, un, de una persona que no, no, no sé si está mal. Este, y lo que sí es cierto es que Cayetano Silva iba a dar clases, a, no, no, no da, perdón, no daba clases, sino que este, había formado una ronda ya cuando estaba acá y se ganaba unos mangos haciendo bailes populares donde tocaba cuatro o cinco piezas. Una persona muy desordenada, obviamente Cayetano Silva muy desordenada, pero él se dedicaba a escribir marcha y no escribió una... Yo creo que inscribió dos o tres marchas y dos o tres falses, a pesar de que hizo una cantidad extraordinaria de marchas. Se perdieron porque las hacía, no las inscribían y así quedaron. Este, así que eso de que, de, de que cuentan, de yo no lo puedo, obviamente, no soy contemporáneo, no lo puedo certificar, no sé qué pruebas tendrán. Este, las pruebas este, más pertinentes son las que se hizo acá en Venado Tuerto, que hubo, incluso había formado una ronda y hubo gente que lo dijo y demás, y además eh, fue una marcha que él la hizo instrumental y después de seis o siete años la este, escribió la letra, un pardo como él que era Benieli, que lo descubrí no hace mucho que era también pardo, Benieli, uno de Mendoza, era un Trotamundo, Cayetano Silva que andaba de un lado para otro con una orquesta aquí y allá. Eh, y me resulta totalmente, totalmente, el, el hecho que a mí me determina que esto no puede ser así, es que él haya comprado una barra. Sabemos que Menado Torto estuvo, sabemos que aquí la escribió, sabemos que hay pruebas documentales que tal, ahora que sé yo. En cualquier momento sale San Eduardo diciendo que colaboró, qué sé yo, como un tal con tal cosa, ¿no? Eh, es decir, me parece inconducente, te das cuenta, me parece inconducente. Está bien, querrán pertenecer, querrán decir, quedan hacer... hacer hoy, hoy, en, hoy, hoy en día estamos todos eh, en, este, en plantear un tema, este, sea verdad o sea mentira, instalarlo y después este, dejarlo ahí pendiente. Yo soy partidario de que esto es totalmente inconducente, es, es fabricar una noticia, fabricar una posición, fabricar una... Eh, lo, lo tomo por ese lado, ¿no es cierto? Más allá de, de lo que pudiera surgir, es decir, me, me parece que no tiene la importancia que le estamos queriendo dar a eso, ¿no? Particularmente a eso, ¿no? Yo eh, tuve oportunidad de hablar con este, un par de hijos de Cayetano Silva, que todavía estaba la, la, la última hija que estuvo allá cuando... Inauguró el estatua y demás, y vino, vino un hijo de ella también acá. Y jamás se discutieron esas circunstancias, ni siquiera este, la pusieron en duda. Familiares directos, ¿no es cierto?, de Cayetano Silva y, de, y demás, ya sabían de esto desde hace, desde hace muchísimos años, ¿no? Desde hace muchísimos años, porque, mira, fíjate que acá en la casa histórica, este. En la casa histórica ese, estaba Pedro Barberi, me acuerdo que sí, si, si, que, este, la calle era de tierra donde se pusieron las primeras placas la, no, de, la, de la marcha este, San Lorenzo, como cuna de la marcha San Lorenzo, desde el tiempo ya este, eh, antiguo. Incluso en, en esa de Pedro Barberi también estaba uno o dos hijos más de Cayetano Silva, que nunca agregaron absolutamente nada y me da. La impresión de que si Cayetano Silva hubiera dicho que él esta marcha la escribió en tal lugar, se lo hubiera dicho a los hijos, no a la familia, por lo menos. Al contrario, la, los mismos familiares de Cayetano Silva apoyaron siempre de que fue escrita Venado Tuerto. Por eso ah. me resulta extraña esta, esta, esta, esta, posi esta posición. ¿Podemos decir entonces, Roberto, que Venado Tuerto sigue siendo cuna de la marcha de No, no, no, yo no dudo que sí, que Venado Tuerto es y va a seguir siendo considerada. La, marcha, eh, la cuna de la marcha San Lorenzo, ¿no? la cuna de la marcha de San Lorenzo porque fue importante la estadía de, de Cayetano Silva acá en la ciudad de Benalto. Vamos con más temas que tienen que ver plenamente con la actualidad también y en este caso con uno de los programas que viene haciéndose aún más presente en el último tiempo en esta zona del sur de Santa Fe y precisamente tiene que ver con la propuesta Caminos de la Ruralidad, un programa que es avalado y también sustentado a través del gobierno de la provincia de Santa Fe. Y ya son varios los pueblos, las ciudades, que vienen receptando importantes sumas de dinero para generar esta posibilidad de acceso, de mejoramiento y así permitirles a los trabajadores desde diferentes ámbitos, productores, ganaderos, también agricultores, pero teniendo en cuenta además la presencia de distintas instituciones educativas y tantas otras acciones como, por ejemplo, el simple hecho de seguir habitando en la zona rural y de poder asegurar esta posibilidad para quienes eligen este estilo de vida. Y es necesario que también, más allá de la zona urbana, se piense en los sectores rurales. Vamos a enterarnos una vez más porque en la ciudad de Venado Tuerto el edil Sebastián Roma informó sobre los fondos que se ha otorgado una vez más a la ciudad de Venado Tuerto. El día de hoy se acreditaron casi 21 millones de pesos eh, a la cuenta que estaba prevista de la municipalidad, pero que manejan los productores. Recordemos que este es un programa, Caminos de la Ruralidad, que fomentó el gobierno de Omar Perotti y eh, que incluso está buscando que sea ley eh, para que trascienda las gestiones, porque la verdad que es un programa muy interesante, es un programa que busca generar arraigo en la ruralidad, que busca conectar la producción con la educación y, por ejemplo, en este caso la cultura, como todas las actividades que se dan en el Club este, Campesinos del Empalme. Así que la verdad que estamos muy contentos. Es una gestión que arrancamos el año pasado, eh, en la que estuvimos involucrados va varios actores eh, y fundamentalmente con, con Matías Giorgetti, que fue la persona que siempre acompañó esto, que es el funcionario que está a cargo de eso. Eh, pero la verdad que es una decisión del gobernador que estamos muy contentos y hoy ya podemos decir que el dinero está en la cuenta de la municipalidad para que a partir de ahora la municipalidad haga la licitación para la compra del material pétreo y luego arranquen los, eh, las obras de trabajo sobre el camino que, que, que necesita consolidarse para luego poder aplicarle este, la tierra así que bueno estamos muy contentos la verdad que esto va a hacer va a tener un impacto eh, realmente muy importante en la zona eh, recordemos que la traza es Digamos, una traza que va desde la 4S, o sea, del camino que va a, a San Eduardo, directo hasta el empalme y luego desde la misma traza hacia la escuela. Eh, así que esto la verdad que beneficia a muchos productores de la zona, beneficia por supuesto al club, que nunca más en días de lluvia va a tener que suspender su actividad y por supuesto beneficia a los chicos y las chicas que van a la escuela, a los docentes, que muchas veces cuando llovía era un riesgo tener que andar por el camino, en moto, en lo que sea, así que la verdad que es... Otra promesa cumplida por, por este gobierno provincial y estamos muy contentos de eso. Y yo siempre digo que el gobierno de Omar Perotti la verdad que ha tenido un, un, una mirada puesta en la ruralidad que fue muy importante. Recordemos que por primera vez en la historia se reconoció a los maestros rurales y a los chicos y chicas que van a las escuelas rurales, rurales un boleto. ¿sí? ¿Qué quiere decir? Se les, hace un, se les paga, se les cubre el costo del traslado hacia las escuelas rurales. Esto es algo muy importante, es algo que los docentes habían siempre reclamado y Omar Perotti se los reconoció. Y una de las escuelas de, de, de Venado Tuerto, que es la escuelita de San Marcos la escuela 833, este, hace poquito tiempo pudo comprar una, una Traffic, porque esa es una escuela que tiene chicos de, de la zona, de la ruralidad, pero también chicos de Venado, a los que hay que trasladar. Entonces la cooperadora ya tenía una, una, una, un colectivito que se rompió, tuvieron que comprar una nuevo. Y ahora llegaron 4 millones de pesos para poder arreglarlo porque había tenido algunos problemitas. Así que la verdad que me parece que son inversiones muy importantes que, que realzan la ruralidad y que le dan el valor que tiene que tener este, a todo el trabajo que hacen muchos y muchas docentes y a muchos chicos que van a las escuelas rurales. No te muevas, inicio de espacio publicitario. Ver TV, la nueva imagen de Venado y la región.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 Vamos a quedarnos en la ciudad de Venado Tuerto por ahora con más información que surge en esta oportunidad desde la Dirección de Empleo del Gobierno de la Ciudad de Venado Tuerto. Durante el 2022 es una larga lista la que está conformada por muchísimos cursos, capacitaciones, espacios de formación para aquellas personas que requerían de esto para mejorar. Y reforzar los aprendizajes, los conocimientos que ya tenían, profesionalizarse quizás luego de comenzar a hacerlo de una manera amateur o tal vez para aquellas personas que están en búsqueda de alguna posibilidad de aprendizaje y así luego tener posibilidades laborales, encontrar trabajos de una manera adecuada fundamentalmente desde el conocimiento. Y es por esto que desde la Dirección de Empleo de Venado Tuerto siguen impulsando y ofreciendo estos espacios ya en el inicio de este 2023. Y ahora es el turno de aquellas personas que estén interesadas en descubrir, investigar y aprender sobre la calidad de las semillas. Este curso va a estar enmarcado en dos etapas. Por un lado, la parte teórica y por el otro la parte práctica donde el protagonista, el escenario, será el laboratorio. Pero en primera instancia, en el ámbito teórico, además de repasar e involucrarse con la temática de la calidad de las semillas, también podrán aprender aspectos como la producción, también el mercado y tantos otros detalles que hacen a esta actividad. Vamos a escuchar a quien está al frente de este área para enterarnos de más detalles. Eh, hoy, justamente en estos días, a partir de hoy y hasta fin de esta semana, vamos a estar recibiendo a todos los postulantes del curso eh, que se lanzó los últimos días de diciembre, que es un curso introductorio en calidad de semillas, que hacemos con los semilleros de la ciudad y la Universidad Nacional de Rosario, que nosotros, bueno, como ya hemos contado en otras oportunidades, venimos... un convenio? Claro, venimos trabajando con la universidad en un convenio para todas capacitaciones que tengan que ver con el mundo del agro, así que ya hicimos capacitaciones para, para lo que es el despanojado de maíz para la planta, digamos, de la planta de operaciones eh, del semillero, ¿sí? todas las tareas que se van haciendo ahora durante el verano en el semillero, también hicimos una capacitación para eso, y ahora estamos sacando esta nueva capacitación que es este, en calidad de semillas, que sirve para trabajar en los laboratorios, donde a partir del mes de febrero se empiezan a hacer diferentes evaluaciones eh, del, digamos, del material que va recibiendo el semillero, así que bueno, se, en el curso se aprende todo eso cuáles son los diferentes test que se hacen, cómo se interpretan, cómo se arman las muestras. Todo ese trabajo lo, lo, lo aprenden a hacer en el curso de capacitación. El, vamos a hacer unas clases que son teóricas, que se hacen acá en la sala Garnier. Pues estos días está cerrado el distrito E, eh, cierra por Vacaciones el edificio, así que lo vamos a hacer acá en la Muni. Eh, pero bueno, se hace la capacitación acá con algunas clases teóricas y después sí, clases presenciales, prácticas, en el laboratorio del semillero. Nosotros, a partir de, de las capacitaciones que venimos haciendo, lo que va pasando es que las empresas mismas se van contactando y, y proponiendo nuevas capacitaciones en función de lo que ellos necesitan incorporar. Entonces, como ya venimos trabajando con ellos, hicimos el curso de despanojado, ya lo arrancamos en el 21, el año pasado hicimos los cursos de operario de planta, bueno, ahora surge esta nueva necesidad, de decir, bueno, ¿por qué no trabajamos en conjunto también en hacer esta capacitación? Porque es personal también que necesita el semillero, que todos los años incorpora personal nuevo, algunos quedan de manera temporaria y otros quedan trabajando todo el año, pero siempre van necesitando eh, nuevas, este, personas nuevas ¿no? para esas tareas. Y bueno, entonces a partir de eso armamos la capacitación, contactamos a los docentes de la universidad, armamos el programa, lo validamos con el semillero, pensamos con ellos el esquema de la capacitación y bueno, y ya estamos trabajando. ¿Tenés idea cuántas personas pasaron por, por los diferentes cursos que dieron en 2022, estimativamente? Sí, estimativamente son más o menos unos 1.500 vecinos. So, solo del año pasado son cerca de unas 600 personas. Contando los años anteriores, estaremos cerca de los 1.500 o personas. Bueno, el 2023 viene un poco a replicar las capacitaciones que hicimos el año pasado, las que fueron más exitosas, las que tienen mayor eh, demanda de, de mano de obra. Se van a repetir los cursos de agro, como bueno este que estamos haciendo ahora por primera vez de calidad de semillas, se va a volver a repetir a mediados de año. Eh, también el curso de operario de planta, que también hicimos el año pasado. Cursos de industria se van a volver a hacer. El de soldadura, básicamente, que es el que tiene mucha más este, salida laboral. Cursos de manejo de autoelevadores y vamos a hacer cursos de informática eh, pensando en la parte como más de informática básica, si querés, eh, Word, Excel, digamos, el manejo de los programas básicos y después cursos de programación que ya habíamos hecho en el año 2021 y ahora se replican en el 2022 con una oferta bastante más ampliada de la que habíamos hecho en el 2021. Así que eso dentro de poquito van a conocer bien cuál es la propuesta, pero es un curso de capacitación eh, bastante intensivo eh, que se va a hacer en programación. Y vamos a volver a zambullirnos en la pileta porque nos vamos a ir ahora hacia el Parque Municipal de la Ciudad de Venado Tuerto, uno de los espacios donde también se comenzó con la temporada de verano 2022-2023 y específicamente con la propuesta de las colonias. Vamos a escuchar a una de las profesoras de Educación Física que coordina estos espacios que en diferentes momentos y horarios aquí en Venado Tuerto desde la Dirección de Deportes Promueven actividades para los más niños, niñas, jóvenes, adolescentes, pero también para adultos, adultos mayores, el programa para personas con sobrepeso y obesidad, Pramad, entre tantas otras actividades que van surgiendo para seguir dándole continuidad, ritmo a lo que se desarrolla durante todo el año, pero adaptándolo a esta temporada de verano con la protagonista que es La Pileta. Para los más pequeños, muchísimas actividades recreativas, lúdicas, también todo lo que tiene que ver con el deporte, el aprendizaje, pero vamos a enterarnos a través de esta profe y descubrir de qué manera proyectan seguir realizando durante toda esta temporada este espacio para que vivencien de la mejor manera este momento, pero también se lleven los mejores recuerdos. La semana arrancó bastante movidita con mucha cantidad de, de alumnos, eh, la verdad que es el primer año que hay tanta demanda. Uh -huh. Mucha gente se abocó a las colonias municipales, bueno, y como es de esperar todos los años, todos quieren venir al parque municipal. Uh -huh. Pero bueno, hay un, hay un cupo que tuvimos que extender hasta, hasta 40 niños, eh, la verdad que con muchas expectativas, porque ya te digo, es el primer año que hay tanta demanda y además necesitamos... Eh, contenerlos, viste, y, y cuidarlos, así que eso también lleva un poquito de, de miedo, pero bueno, por suerte todo bien. Dentro de todo nos fuimos acomodando bien, gracias a, a, a las señas de nivel inicial y a gente de, de apoyo que también colabora con nosotros, así que bueno, eh, por ese lado bastante... Eh, Bastante cubierto está todo, pero bueno, sí, fue complicado conseguir recursos humanos. Y bueno, está la del Club Jorge Ñubri, que funciona a la mañana con 4 y 5 años nada más. La de Camioneros, eh, Club Ciudad, Tiro Federal, Soiva. Uh -huh. Está la de Pram, la de Pramat, sí. Adolescentes, que funcionan en el parque, en Club Ciudad y Soiva a la tarde. Bueno, después está la de Adultos y personas con sobrepeso. Eso también tiene demanda, ¿no?, de mucha gente ocurre. Sí, la verdad que este año eh, mucha, mucha gente en todos los programas. Realmente este año superó las expectativas de, en todos los programas. Se fue programando por semana, bueno, esta semana justo tocó juegos de destrezas que son de lunes a viernes y van pasando los distintos grados. Después la, la próxima semana tenemos juegos de de vida de la naturaleza, en el agua, y así por semana tenemos programadas distintas actividades. Todos sabemos que hay como un rebrote ahora, eh, tienen bastante cuidado, tienen algunos miedos, por eso por ahí eh, eh, algunos grupos eh, no se completan, por el tema este de que hubo varios casos, eh, pero dentro de todo se mantiene la, lo que es los recursos de higiene, eh, la verdad que estamos muy como medios asustado entonces mantenemos todavía los cuidados, los, cuidados, claro. los preventivos. Y la temporada de verano, específicamente en el ámbito y el momento de las vacaciones, invita y permite el desarrollo de diferentes propuestas e invitaciones. Si sí, me bajo las estrellas, por ejemplo en la ciudad de Villa Cañás, las colonias en todos los pueblos o ciudades, al menos aquí en el sur-sur de la provincia de Santa Fe, incluso también el programa Verano Activo 2023, que es un programa que impulsa el gobierno provincial con el apoyo del gobierno nacional y termina siendo coordinado por los gobiernos locales, en conjunto con diferentes clubes o instituciones educativas y que tienen como eje fundamental acompañar y captar a aquellos alumnos de los diferentes niveles, primario, secundario, inicial, que han tenido quizás alguna interrupción en su transcurso académico y que necesitan, un empujoncito, un acompañamiento para asegurar la continuidad de sus aprendizajes y cursada en este 2023. Pero ahora nos vamos a quedar entre tantas propuestas que surgen aprovechando este tiempo de verano que nos regala ya mismo también el 2023 y nos vamos a ir hacia la ciudad de Rufino porque ya está abierta la inscripción para los talleres municipales que se brindan en el Centro Cultural. Así que vamos a descubrir a través de la encargada de este área cuáles son las propuestas que ofrecen a la comunidad y también de qué manera lo coordinan y ponen en marcha. Con este año nos hemos propuesto seguir con la actividad del Centro Cultural, así que largamos los talleres de verano, re lindo, con los profesores de todo el año. Armamos un proyecto para esta temporada de enero y febrero. El tema es acaparar, los chiquitos van a las colonias, hay muchos que no, otros que sí, en temas de acaparar esta gente que queda en su casa sin actividad porque la mayoría de las, de las actividades o deportivas o culturales se termina, entonces ahí estamos nosotros para hacerles esta propuesta re linda. Lo que vamos a hacer es, eh, son talleres abiertos, uh -huh. lo vamos a realizar acá en el Centro Cultural, que tenemos un patio divino, un Zoom divino, eh, Tenemos eh, se fusionaron uh -huh. los profes, que la idea es eso lo que proponemos, y vamos a tener danza y música eh, uh -huh. junto con obviamente una temática de carnaval. El, de, el tema es que no nos agarre de prevenido y empecemos con este tema de que la música vaya más para ese estilo, uh -huh. más sonidos afro. Así que tenemos al profesor de batería que va a estar con todo lo que es percusión, con tachos, bien estilo de, de carnaval. Tenemos a Dieguito Perea también que es el, el profesor de viento uh -huh. que va a estar y eh, los profesores de, de baile, que son Carlos Correa, Maga, bueno Magali Reynoso y Gaby Gaspar, que los tres se van a fusionar para esta actividad que va a ser todo lo que es la danza, pero siempre con ritmos de carnaval. y Estamos con las inscripciones abiertas, que vamos re bien, son dos veces a la semana, empezamos el martes 10 y después hacemos, es lunes y martes y el jueves, es un día que salimos del Centro Cultural y hacemos de 8 a 10 de la noche en las diferentes plazas y lugares ah. de Rufino va a ser. La misma actividad de danza se va a llevar a las plazas. Primer día va a ser jueves 14 en el Parque Municipal. Después seguimos, son todos los jueves, el próximo jueves en Plazoleta Germán eh, Jerónimo y Rufino. Uh -huh. eh, después seguimos por, me voy acordando, después seguimos de ahí el Barrio Jardín. Uh -huh. Eh, Plaza Sarmiento Barrio Sibeli o Germán Muñoz Y después vamos a ver de el, el último ensayo Lo haremos en el lugar donde ya sea Destinado los corsos Los carnavales Ya sea el predio de la expo o el que se decida Ahí estaremos con el último ensayo Como para bueno, saber dónde tienen que La idea es esta A ver, va a haber una, una comparsa Que lo que queremos que sea Municipal, estable Obviamente liderada por los profes de aquí, uh -huh. pero el tema es que, nada, la gente común, como yo, que no bailo, que me encantaría ir a practicar unos pasos de, de comparsa que son tan lindos. Y el que se quiera sumar, esto es eso, el tema es que vengan. Yo, muchos de los profes nuestros estuvieron en las comparsas de Arias, por sí. ejemplo, y ellos nos cuentan esto, que empezaron así la gente, se empezó a sumar los vecinos, que por ahí primero les daba vergüenza y después... Terminaron haciendo, la idea es que dejemos de lado los prejuicios y si te gusta la danza y te gusta bailar y querés, dale, sumate al grupo, ese es el tema, o sea, eh, la idea nuestra es, eh, es esto de sumar, por eso es uh -huh. la idea de ir a cada barrio. Eh, por eso es estar y que la gente contagie. Si querés estar con una reposera mirando, está todo bien, pero si te, a vos te da ganas y estos ritmos, viste que uh -huh. son tan lindos, de venir y sumarte. A lo mejor no pertenecer después a la comparsa, pero a si ver. querés esa noche venir y tomar una clase de baile, está genial. Y la, la idea nuestra es esa. Tenemos un 2023 maravilloso. Tengo un montón de proyectos de profesores y de de profesores nuevos, uh -huh. gente que se ha vuelto a vivir a Rufino y que para mí es un placer que, que tomen como referencia a traer su currículum al Centro Cultural, eso significa que vamos por el buen camino, que tienen ganas de pertenecer, así que ahí estamos con propuestas re lindas para el próximo año que estaremos evaluando cuando, yo me, nos vamos a tomar todo enero para este uh -huh. tipo de cosas, para recibir y escuchar las propuestas y cosa de ver ya en marzo de que se abran las inscripciones y bueno, y organizar porque me parece que va a haber mucha movida cultural así que eso está bueno Y sumando más propuestas a esta larga lista que se van difundiendo en las diferentes localidades pueblos y ciudades de toda la región aprovechando la creatividad pero también los distintos espacios y las posibilidades que brinda la funcionalidad de los edificios, los espacios públicos ...de cada territorio del sur de Santa Fe, aquí subamos otras... ...que precisamente el ámbito protagonista será lo gastronómico. Sí, vamos a disfrutar, a degustar con nuestro paladar diferentes sabores... ...porque en el Parque Municipal de la Ciudad de Venado Tuerto... ...desde este sábado se pone en marcha un paseo de food trucks... ...así podemos denominarlo, una propuesta impulsada... ...desde una de las áreas del gobierno local donde cada sábado de enero, desde las 19.30 hasta la 1, así se estima en el horario, estarán presentes alrededor de 8 food trucks, con variedad de comidas para todos los gustos, incluso considerando también la presencia de alimentos sin tac, sin trigo, sin avena, sin cebada y centeno, para aquellas personas que lo eligen, pero fundamentalmente para quienes lo necesitan por su condición de celíacos. De esta manera vamos a enterarnos cómo se disponen estas propuestas que además permite instalar en el Parque Municipal diferentes sillas, mesas para mayor comodidad de quienes se acerquen, como así también el acompañamiento a través de la música y mucho más. Las tardecitas noches desde este sábado en el Parque Municipal están aseguradas en Venado Tuerto. Arrancamos el 2023 con una nueva propuesta desde la Secretaría de Desarrollo Productivo una propuesta que estamos trabajando en conjunto con la Dirección de Comercio e Industria y que nos lleva a volver a utilizar el parque municipal todos los días sábados a partir de la tardecita con un patio de comidas callejero, ¿sí? incluyendo a todos aquellos carrobares o servicios gastronómicos que al día de hoy están habilitados. Sí, son muchos, la verdad, muchos que ya están habilitados, muchos que también están en ese trámite de habilitación y a quienes acompañamos y asesoramos para que puedan llegar a eso. Así que, obviamente, la idea es ir rotando para que cada sábado tengamos ocho propuestas eh, de carrobares en el parque, sumado también a las cervecerías artesanales de venado tuerto que van a estar presentes. Para todo enero vamos a estar trabajando todos los sábados en el parque municipal a partir de las 7 y media de la tarde hasta la una obviamente, como decíamos, con propuestas que van variando, pero siempre teniendo en cuenta de poder incluir alguna propuesta vegetariana y también una propuesta sin TAC. Lo que nosotros hacemos es trabajar en conjunto con todos los emprendedores que están registrados dentro de nuestra dirección y muchos de ellos han empezado a diversificar sus productos, incluyendo estas opciones que nos permiten encontrar en estos patios de comida, en un espacio público de nuestra ciudad, una opción que podamos disfrutar todos, ¿Sí? que pueda ir una persona una persona que es celíaca o alguien que solamente come comidas vegetarianas o veganas, que también pueda sentirse incluido y pueda aprovechar esta oportunidad que brindamos desde el gobierno de Venado Tuerto. Por el momento vamos a trabajar con los, con los locales, igualmente siempre estamos abiertos a, a esto, a que si hay demanda de la región, poder tomar eso y apenas podamos abrirnos a convocar más carrobares de la región, obviamente siempre resguardando la competencia para que sea equitativa para nuestros emprendedores locales, lo haremos. O sea, la verdad que el parque municipal se ha convertido en un, en un gran lugar lugar que está lleno de actividades del gobierno de nuestra ciudad, bien nombraste las colonias, la pileta municipal, el parque en sí con todas sus opciones para hacer deportes, bueno, eh, la idea es seguir utilizando este espacio que es de todos y de todas los vecinos de, de nuestra ciudad y también combinarlo con las oportunidades para aquellos emprendedores que hoy tienen todo en regla y que también quieren seguir creciendo. Cada emprendedor dispone su precio en función de los costos que tienen. Obviamente que vamos a estar haciendo capacitaciones para todos ellos para que puedan encontrar en un momento donde día a día los insumos van cambiando y demás, bueno, ese margen que a ellos les permita ganar, pero también que no repercuta tanto en el consumidor. Siempre está eh, acompañada cada una de estas actividades con alguna propuesta de musicalización o alguna propuesta de la Secretaría de Territorialidad, así que estamos trabajando para que esto sea un nuevo espacio, que disfrutemos todos, un espacio seguro, familiar, amigable y bueno que obviamente genere más oportunidades en nuestra ciudad. Venado Tuerto, pero también la región, como cada una de las propuestas que surgen en las diferentes localidades del sur de Santa Fe, que dicen presentes los vecinos que habitan cada uno de estos lugares desde donde surgen las invitaciones, pero también siempre se acercan personas desde otros lugares, así que deseamos que puedan disfrutar de este patio de comidas, como allí escuchábamos con esta dinámica ...que hace instantes podíamos informarnos. Y ahora, por último, vamos a ir desde otra mirada... ...porque la actividad económica para algunos rubros... ...fundamentalmente, a través de Nochebuena, Navidad, fin de año... ...y también durante este fin de semana con la llegada de los Reyes Magos... ...quizás permite a algunos comerciantes y diferentes negocios... ...estimar que se podría dar cierta reactivación en las ventas. Desde el VerTV hemos consultado a diferentes titulares, propietarios de tiendas, comercios de distintos rubros. También a quienes integran, por ejemplo, el espacio del Observatorio Económico del Centro Comercial e Industrial de la Ciudad de Venado Tuerto, entre tantos otros referentes desde el ámbito económico. Pero ahora vamos a escuchar a uno de los titulares de un reconocido comercio venadense que también anticipaba cuál era la expectativa para este fin de semana de Reyes Magos. Para Reyes siempre nosotros lo que recomendamos es, dentro de lo que es el sector de niño, este piso es todo niño, si bien hay, hay ropa, hay eh, útiles, hay un montón de cosas, proceso? este es el segundo, el segundo piso, proceso. sí, planta baja primero y este es el segundo. Eh, lo que eh, siempre eh, la gente se vuelca para esta fecha es para lo que es juguetes y dentro de los juguetes tenemos todo lo que es la parte de inflables. que la parte inflable... Eh, para esta época está saliendo muchísimo y también si vos vas para allá ya empiezan todo lo que es lo todo lo que es los juegos de mesa o sea, todos los juegos sí, de, de mesa tenemos todo lo que es peluches lo, lo que es muñecas, muñecos la juguetería lo que es importado aumentó muchísimo muchísimo muchísimo te estoy hablando de un 120-130% del año pasado este año lo que es nacional aumentó un 60% más o menos eso, esos son los números. Nosotros no aumentamos ese precio, porque ¿qué queremos hacer? Queremos vender. La juguetería tiene dos ventas en el año, que es Día del Niño en agosto y Navidad y Reyes ahora. Después se muere hasta agosto. Entonces, la idea nuestra es vender abajo a, al costo o abajo precio para reponer permanentemente mercadería. Esa siempre fue la idea de Taco. Siempre los juguetes el eh, surtido más amplio es para nenas que para los varones, pero igualmente para varones hay un montón de cosas, tanto los los juegos de mesa, si va, si, acá a la vuelta tenés todo lo que es juego de mesa, eh, que hay un, un abanico grandísimo, después todo lo que es muñeca, Barbie, todas las marcas, todo lo que es Juliana, que es eh, las valijitas de Juliana, ah, todas las muñecas, la, la Chris Baby, eh, bueno, de la muñeca están todas las marcas, tenés Fiorella, Barbie, eh, hay un, un gran surtido, después también para los, los bebés, Toda lo, lo, lo, la primera infancia, hay gimnasio, hay muñequito, andadores, mordisco. Después también están todo lo que son las pistolas, ah, pistolas para pistola de agua, agua robots, eh, muchos mucho surtidos de pelotas de fútbol, eh, la pelota del mundial, eh, andadores, patapata -pata. La verdad que el surtido eh, es muy amplio, muy amplio. Siempre tratamos de, de tener toda la juguetería completa. ¿no? Hoy estamos hasta las 12 del mediodía y después eh, abrimos 16.30 a 21 horas. Y hoy, hoy seguro que se va a extender un poco más. Y ahora sí, vamos a pisar el freno, pero como siempre por hoy, porque la semana próxima vamos a seguir reencontrándonos. Para continuar con esta propuesta del VER TV, una de las tantas que están en la lista y a disposición de ustedes para que puedan disfrutar, vivir y acompañarnos. Y es por esto que les agradecemos enormemente y deseamos tener junto a ustedes un buen y gran 2023. El VER TV seguirá estando, así que los invitamos a ustedes a que sigan siendo parte. De mi parte, Renata Los Rodríguez es mi nombre, les agradezco enormemente, les envío un fuerte abrazo y que tengan un gran fin de semana. Hasta pronto, gracias. Comuna de Santi Espíritu. Sigamos cambiando. Vamos juntos. Gestión César Bainotti. Porque prometimos seguir trabajando por la ciudad y hoy ves las obras frente a tu casa. Porque nos propusimos avanzar y Rufino ya cambió. Porque estamos potenciando la región sur de la provincia. Porque confiaste en nosotros y nos acompañaste. En cada logro, sigamos transitando juntos este camino para que Rufino sea la ciudad que todos merecemos. Municipalidad, Ciudad de Rufino, trabajando juntos. Una producción de Multimedio GS.